El parkour para mí es un estilo de vida porque el parkour eh, consiste en cruzar obstáculos de una manera eficaz, en un punto A, un punto B, entonces eso aplico eh, en mi vida cotidiana. Entonces yo enfoco personalmente el parkour dando el valor de mí mismo y enfrentar los problemas de día a día, sobresalir, no dejarme caer ¿no? y eso es lo que te, también tenemos que incentivar a los muchachos de hoy en día. Somos más familia, no manejamos el término de lo que es la competencia. Venimos, entrenamos, eh, nos ayudamos mutuamente. Lo que buscamos es aprender unos de otros. El que sabe más enseña, el que sabe menos va aprendiendo. Buscamos estar unidos para que haya más confianza. Su filosofía mayormente se basa más que todo en la autosuperación. Buscar superarte constantemente, perder miedos pero esto no quiere decir que busques arriesgar tu cuerpo. Es por eso que aquí les, les abrimos un espacio donde podemos entrenar distintos movimientos, técnicas, para poder salir a la calle y expresar con tu cuerpo. Parkour es para aprender a amarte a ti mismo, a tu cuerpo, no por complacer a quien sea, aunque nadie te lo diga, tú eres lo mejor de este mundo, ser tú mismo. Ven con nosotros y comparte tu espontaneidad con nosotros. Estamos disponibles aquí en la calle Oyantay, en el, el ex matadero, desde las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Sábados puedes venir a la hora que quieras, los cursos son gratuitos. Búscanos y sé parte de nuestro equipo parkour.